Si eres fan de Neymar, quiero que te aprendas de esta pequeña bicicleta que hizo en el PSG. Sí. Esta hacia afuera, con tu pie más sabes. Y si te burlas de rival, es recomendable que lo hagas con cuidado, poco a poco lo lograrás. Y cuando lo hagas, así lo podrás replicar en los partidos. Así que te dejo el tiempo. Que te guste el video, dale like, comenta y suscríbete al canal para no perderte mi próximo video. Adiós y nos vemos en el próximo video. Goodbye friends.